Bienvenidos a este segundo video donde estaremos abordando la cartografía colaborativa a partir de OpenStreetMap. Pero ¿cómo se organiza la base de datos libre más grande del mundo? OpenStreetMap se ordena o se organiza a través de etiquetas. Cada etiqueta describe un atributo geográfico de la característica mostrada por ese punto, línea o área. Una etiqueta o un tag tiene información considerada key y value, es decir, una clave y un valor. Existen acuerdos sobre el uso de estas etiquetas para la mayoría de los propósitos comunes. Esta parte es importante ya que a partir de aquí es cómo se conceptualiza OpenStreetMaps y cómo vamos nosotros a poder llevar a cabo nuestra edición de información. Entonces, nosotros eh, alguna característica geográfica la vamos a poder representar a partir de punto. Líneas y áreas, y estos puntos, líneas y áreas se describirán por medio de una etiqueta o un tag. Vamos a ver aquí un ejemplo: un ejemplo de etiquetas en la cual su clave es un highway y su valor es de tipo primario. La descripción dice que es una carretera federal libre de dos carriles y atraviesa diversas poblaciones vías principales y pueden ser de dos o cuatro carriles. Otro ejemplo de etiquetas es el de un parque, el cual su clave es leisure y su valor es o su descripción es un parque en general. Aquí vemos otra etiqueta que es el K es una amenity y su valor es una escuela. La descripción es que es una escuela primaria o secundaria. Esta información o esta descripción de etiquetas lo vamos a poder ver en la wiki de OpenStreetMaps. En el cual se encuentra todo el catálogo de etiquetas para poder describir los objetos geográficos. Aquí nosotros podemos ver un ejemplo en el cual tenemos un amenity, que su valor es, más bien su clave es un amenity, su valor es un bar, y este elemento puede ser representado por un punto o por un polígono. Y viene una descripción, en esa descripción viene el tipo de establecimiento en el cual nosotros podemos tener mejor referencia. En este caso dice que es un establecimiento comercial en el cual comúnmente se venden eh, dragos, este, con bebidas alcohólicas y eh, esto lo podemos encontrar cual, para cualquier otro tipo de etiquetas. Ahorita abordaremos esto un poquito más específico pero antes de llegar ahí quisiera mo mostrar esta parte que tenemos bien conceptualizada en la que los tipos de elementos en el mapa de OpenStreetMaps están representados por puntos, líneas y áreas. Esta es la conceptualización del modelo de datos que maneja OpenStreetMaps. Entonces, un punto nos puede representar un poste, una línea nos puede representar una carretera, un área nos puede representar un campo de fútbol. Entonces, eh, dependiendo de la conceptualización nosotros tendríamos que buscar el, el etiquetado ¿no? entonces una línea nos representa una carretera así pero de qué tipo o qué etiqueta qué tipo de etiqueta nos está eh, representando vamos a pasar ahorita a, a nuestro navegador para ver esto un poco mejor un poco más este, a ciencia cierta y ver cómo nosotros podemos describir de manera correcta estos, eh, estos objetos geográficos. Vamos a ir a nuestro navegador y en nuestro navegador vamos a poner Wikim o ben Street Map. Y nos vamos a ir al primer link que nos está describiendo. Y aquí de nuestro lado izquierdo vamos a encontrar el menú y vamos a dar en objetos del mapa. Aquí en objetos del mapa vamos a poder encontrar todas las etiquetas... Y los objetos que se encuentran dentro de OpenStreetMap. Recordar que OpenStreetMap es un mapa de inventario. No es un mapa de que muestre algún análisis o información de valor agregado o procesada. Es un mapa de inventario en el cual nosotros eh, visualizamos en el territorio. Y conceptualizamos todo lo que hay para poderlo dibujar. Entonces, aquí dice OpenStreetMap. Representa objetos físicos existentes sobre el terreno, carreteras, edificios, eh, usando etiquetas adjuntas a su estructura de datos básica, nodos, vías y relaciones. Cada etiqueta describe un atributo geográfico del objeto que se muestra para ese nodo, vía o relación específica. El sistema de etiquetado libre de OpenStreetMap permite que el mapa incluya un número ilimitado de atributos que describen cada objeto. Dice, la comunidad acuerda ciertas combinaciones de claves y valores para las etiquetas más comunes usadas, que actúa como estándares informales. No obstante, los usuarios pueden crear nuevas etiquetas para mejorar el estilo del mapa o para respaldar análisis que se basan en atributos previamente no mapeados de los objetos. Se pueden encontrar descripciones cortas de las etiquetas que se relacionan con temas de intereses particulares usando las páginas de objetos geográficos. Vamos a revisar eh, aquí algún, alguna etiqueta. que, por ejemplo, tenemos los equipamientos y vamos a ver el de educación. Vamos a darle clic y aquí nosotros podemos encontrar lo que nos mencionaba en la presentación. Nosotros tenemos en el rubro de educación una clave, en este caso son las amenities, y tiene un tech collage o de colegio, un lugar para la educación adicional, por lo general una institución de educación postsecundaria. Aquí también nosotros podemos encontrar otro tipo de etiquetas. Aquí tenemos una muy en particular, que funciona eh, prácticamente para, para lo que es México y Latinoamérica, que es School. Eh, es, dice, institución diseñada, a aprender bajo su profesión de profesores. Entonces aquí nosotros podemos tener esa etiqueta. También tenemos la etiqueta de universidad, la cual puede ser representada por un punto, un polígono o alguna relación. Dice, institución educativa diseñada para la instrucción e investigación superior o ambas de estudiantes de diferentes ramas del conocimiento. Y aquí nosotros nos muestra una fotografía de, de qué tipo de infraestructura es. Entonces, así como esa, nosotros podemos encontrar información detallada de cada uno de estos... Objetos geográficos o de lo que vamos a querer representar en nuestro mapa. Entonces aquí vamos a encontrar todas las categorías. Que deseamos ver. Aquí. Por ejemplo vamos a ver alguna otra. Como. Mmm, edificios. Aquí tenemos los tipos de, de edificios que, que se encuentran o que podemos eh, encontrar. Me, me mandó un poquito aquí abajo. Bueno, aquí están las de transporte que también nosotros podemos eh, visualizar. Por ejemplo, aquí está una estación de carga de vehículos eléctricos, la cual su etiqueta es... Charging Station. Y viene de la clave Amenity. Entonces, esto es importante para cuando nosotros queramos buscar alguna etiqueta, podamos venir a la wiki y tenerla en cuenta. Después de esto, ya pasaremos a lo que es eh, OpenStreetMap y nuestra herramienta ID Editor. Para ello, en este video, y concluiremos con, con ello... Pondremos Open Street Map en nuestro buscador y nos mandará directamente a la página. Lo primero que hay que hacer es el registrarnos. Para poder registrarnos es como cualquier red social o alguna de estas plataformas en la cual uno puede registrarse. El registro en OpenStreetMaps está en el lado superior derecho en registrarse. Vamos a dar clic. Y aquí nosotros podemos llenar nuestra información. Nos pide nuestro correo electrónico. Nos pide la confirmación de este correo electrónico. El nombre para mostrar. Aquí nosotros podemos poner un alias o algún nombre que a nosotros nos guste de referencia y será con el que apareceremos en el mapeo después una contraseña confirmar nuestra contraseña nos registraremos y a partir de ello ya podemos entrar a OpenStreetMap en mi caso ya estoy registrado En quien desee registrarse realmente es muy sencillo hacer la cuenta para poder acceder en el siguiente video ya accederemos a nuestra plataforma de OpenStreetMap con nuestro alias o con nuestra contraseña. Es por eso que en este video les pedimos que puedan registrarse y unirse al mapa libre del mundo. ¡Happy Mapping!